Bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en el video anterior, así que un saludo a Isaí Ramírez, sujei Milagros Ramírez Martínez, Julio López, José Antonio Ponce Luna, Giovanni Contreras, Isaí Ramírez, Jonah 18YT, R Vladimir Santa Cruz, Virus Channel, el futbolista uruguayo Brian Lozano recordó que a finales de 2019 hubo un acercamiento con Boca Juniors, equipo que deseaba contar con sus servicios, mediante una entrevista de Instagram para el país, Lozano reveló que si sí hubo Tacto y dejó en claro que sería un sueño jugar con boca juniors si sí hubo acercamiento recientemente y bueno era un sueño si sí me encantaría algún día jugar en boca cuando tenía 14 años aparte que desde chico seguía boca tengo muchos recuerdos mi ídolo es juan román recordó el sudamericano cabe recordar que en ese entonces el director deportivo nicolás burdizo tenía todo arreglado para fechar a Lozano sin embargo la llegada de juan román riquelme provocó que hubiera un cambio de planes en el equipo argentino y bueno continuando con los saludos un saludo para Eric M, Arturo García, Ian Boca Negra, Brandon Campos, Santiago Ramírez, Roberto Gutiérrez, Daniel Masta, Karina Soto, Zaylet González, José Armando Barcenas, Daniel Masta, Maciel Pérez y a Gabriela Gripino.